un saludo para todos en este video aprende y vende caja para fechas especiales vamos a aprender hoy a hacer una cajita para rosas esta tiene dos unidades puedes colocarles tres que puedes hacer para vender vamos al paso a paso vas a cortar un cartón duples de 16 por 39.5 y en sus cuatro lados vas a medir 3 centímetros vamos a marcar las líneas con lapicero sin tinta para poder hacer los quiebres cortamos estos dos lados y vamos a armar así, van a pegar con silicona líquida nos quedaría así, vamos a hacer ahora la tapa vas a cortar una tira de 14.5 por 38 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 2 centímetros vamos a repasar igual con el lapicero sin tinta voy a acercar para hacer una medida acá en esta parte interior de la tapa vamos a medir 1.5 así igual así vamos a hacerlo también en este lado 1.5 1.5 y lo hacemos en los cuatro lados para poder trazar la línea en esta parte vamos a medir 7.5 centímetros, igual acá. Ahora voy a trazar las líneas. Voy a borrar acá. Esta parte la vamos a cortar. Nos quedaría así. Voy a utilizar ahora acetato. Este acetato lo consiguen en las papelerías. Vamos a. Repasar así. Y cortamos solo el que necesitamos. Que sería para pegar acá. Nos quedaría así. Acá voy a escribir un mensaje. Voy a acercar para que aprecien mejor. Y voy a escribir feliz día. Claro está que ustedes pueden escribir el mensaje que deseen o para la ocasión que necesiten. voy a repasar para que la letra se vea más bonita o más gruesa voy a hacer este signo de admiración ahora voy a dar vuelta para hacer los quiebres ya la habíamos repasado voy a cortar estos lados voy a hacer bien los quiebres para poder que me quede bien y vamos a armar así voy a pegar así nos quedaría así acá lo que hice voy a pegar unas pepitas brillantes son estas las que utilicé, las compré en dólar sí son muy económicas, vale 3 mil pesos la hojita. Ahora vamos a tomar la base. Voy a utilizar papel seda, voy a cortar por la mitad y vamos a arrugar así: vamos a picarlo. Esto es opcional, también pueden colocar una parte de papel seda sin picar eso ya es a gusto de cada quien, voy a utilizar dos rositas artificiales pero también pueden utilizar rosas naturales que también se ve muy lindo, pueden utilizar tres si desean, voy a colocar almendras, también pueden colocar chocolates, voy a colocar ahora la tapa, miren que quedó muy bien, amigos no se pueden perder este video, si no lo han visto pasen a verlo, que ya está disponible en mi canal cómo hacer una caja caja decorada yo sé que les va a encantar ahora vamos sigamos con el paso a paso ahora voy a utilizar cinta ilusión de 1.5 de ancho que sería para amarrar así esta parte esta queda muy linda con esta decoración voy a cortar acá y vamos a hacer el moñito estas punticas se pueden cortar es opcional si lo desean hacer pero me parece que se ve muy bonito. Voy a correr acá esta parte para centrarla así en un ladito. Nos quedaría así la cajita. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, manito arriba, comparte el video con tus amigos. Y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Hasta un próximo video.